En el que ellos me dijeron que me parara y ellos no querían que me parar. Cuando me agarraron más para adelante, me tiran ahí tiro pero ellos saben bien que me han llevado 700 veces preso. Es la primera vez y nunca me han ocupado pistola. Y si se supone que ellos me agarran una pistola, ¿por qué cuando lo alcanzamos de lejos no la botamos? Hicimos algo, si en dado caso la teníamos. Porque yo ellos no, ellos no. Un muchacho que yo ni conocía, no, es primera vez que yo, yo. No, nosotros estábamos dando una vuelta de la calle de Tenares a salir a Villa Tapia. Eso fue lo único que hicimos, salimos una vuelta en un botón. Yo pasé por una prima que yo tenía a ver si me regalaba algo, que yo estaba preso. Y pues donde otro tío mío que son de por ahí. Y cuando salimos a la pista y ellos andaban en un allanamiento recuperando algo, me dijeron que me parara y yo no me quise parar. No le fuimos. Ellos dieron la vuelta y no salían de frente. Cuando le levanté la mano era matar y me, me Si no me mataron porque había gente. Pero que yo estaba preso, pero que yo estaba preso. Yo tengo cuatro días que salí. Quiero ver que me andaban buscando. Y no había salido de mi casa hasta ayer. Pues yo estaba preso ahí, en la roca de Si Siquiera lo podía averiguar yo no tengo que mentira. Pero entrega, pero entrega y me paqué, si sí, yo no hice nada. Pues yo lo que estaba era guardado, salía de una puerta, yo me dijeron que me parara yo no me quise parar y me dieron un tiro. Pistola yo nunca me han agarrado, ahora quieren poner una porque me dieron un tiro. Yo lo que me he echado es el pueblo de enemigos recuperándole a esa gente y mira bien día cómo me pagaron. Yo lo que me he echado es el pueblo de enemigos recuperándole a ellos los robos que yo he hecho. Y lo que me he echado por los enemigos y mira hoy en día cómo me pagan. Claro, porque yo me robo algo y voy con la policía a buscarlo y yo tengo esa gente de enemigos donde yo lo vendí. Entonces se pierden los cuartos, pasa la vergüenza y también pasa un más rato. Y los policías muy a y le quitan los cheles también. Claro, y mira cómo me pagan. Pues yo lo que tengo es todos los puntos de aquí, yo nada más puedo ir a un solo punto a comprar los míos. Ah, después ninguno puedo ir, porque en todo me están esperando. le consigo algo no todo para algo para dejarlo conforme